Esta etapa es quizás una de las más complejas y extensas, pues se trata de explicar concretamente en el documento cada una de las tácticas o actividades de comunicación que se esperan realizar durante el año. En esta planificación es común encontrarse con una maquetación 3D, mapas y croquis, para eventos, diseños de packings, propuesta de restyling corporativo, storyboards para publicidad, explicaciones de desarrollo de planes y programas, entre otros tantos elementos que permiten conocer de qué se trata cada actividad propuesta en extenso. Asimismo, se debe de incluir el comité encargado de la realización de la actividad con designación del responsable del comité como se establece en el cronograma, así como sus indicadores de cumplimiento de objetivos.